Bien, está esta del año 1982, 20 centavos, mexicana. Sí, muy bonita. Hace rato más les mostré una de esta, creo. Tengo dos: una es de 1980 y la otra es de 1980 también, nomás que una está. Mejor conservada que la otra. Está muy sucia y por aquí trae un golpecito. Pero están. Ahí están. 20 centavos del año 2002. 2002. 2008. 2005 mil cinco y dos mil siete maltratada esta y esta es de no sé si sean dos dólares lo que sí alcanzo a ver aquí es que dice dólares pero no sé si sean dos dólares o dos centavos de dólar, no sé qué sea. Sí. Dos mil el parecer. Dice. sí dos mil cinco. Si alguien interesa, pues ahí está. Y esta que es 20, que es de 1989, creo que si no mal recuerdo es de 20 centavos, está muy muy maltratada, de atrás sí está en buen estado, pero del frente al parecer nada más es suciedad, vamos a ver. Bien ahí está la colección, Un, una pasada rápido. Vamos a ver cómo está esta. Pues ahorita yo creo voy a editar el video para ver la, la diferencia. Sí, vamos a sacarla. Vamos a ver qué pasa. Pues sí si sí, se limpia un poquito, yo creo que darle varios procesos así la otra es que decía que con vinagre sí pero lo que no quiero es quitarle material pues de más sacarla bien pues ahí ya se ve mejor el sello mexicano está en muy buen estado, no trae golpes, no sé sí, si trae uno pequeñito, pero es insignificante. Por esta parte, pues no. Sí. Todo esto es suciedad. Me dan ganas de, de darle una pasada con un cepillo, a ver, vamos a ver, a ver qué pasa. Me voy a arriesgar sin tallarte mucho. No sé qué funcionara el vinagre porque si sí decía que, que el vinagre hay que echarle casi la misma cantidad. Vamos a probarlo. Vamos a probar a ver qué, qué resultados da. un poquito de vinagre blanco. Dice que la mitad de agua y la mitad de vinagre. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué reacción hace. al parecer se está limpiando es que no lo estoy haciendo con fuerza no quiero maltratarla si sí, está muy muy pegado toda la suciedad son está frío el agua, entonces ya no está tibia. No sé si <coughs> eso tenga algo que ver. Pero ya se está limpiando más aquí lo que es la parte esta de la cabeza. O sea, parece que está funcionando, ¿eh? Vamos a ver. se sí, siente que se está aflojando la mugre vamos a revolverle más la, la mezcla Pero es un proceso largo voy a ya no va a subir video, este, voy a seguir limpiando esta moneda, así, semana tras semana Y únicamente voy a subirles el, el avance que lleva la limpieza A ver si se va mejorando o no Y ya posteriormente guardarla ¿Verdad? en su respectivo empaque Voy a conseguirlo, o si no, pues hacer uno ahí Por mi propia cuenta pues sí, sí, se limpió un poquito ahorita déjenla enjuago, la seco y vamos a compararla con con la otra moneda de apeso que tengo y creo que la dejamos vamos a enjuagarla tengo un vaso de agua limpia Sacarla sin tallarla, ya la ya tallé mucho. Pues sí, sí mejoró un poquito. ¿eh? Yo creo que varios procesos así, y a lo mejor se, se va a ver después como nueva. ahí está un peso del año 1978 y esta es del año 1988 83 83 pero pues vean la diferencia de monedas ¿sí? yo creo esta estuvo bajo lluvia entonces en tierra a lo mejor probablemente por eso está tan sucia y esta no bien amigos pues espero que les haya gustado este video eh, pues a compartir para si hay una persona interesada por ahí que sea coleccionista y le interese alguna de estas monedas pues que se ponga en contacto conmigo y que me haga el comentario sabes que así te las compro <risa> ya nos las limpies ya no las, no las maltrates más no lo vamos a hacer con esta moneda sí, quiero que se vea probablemente igual que esta bien amigos nos vemos en otro video cuídense y hasta la próxima